Bueno, eh, buenos mediodías, ¿no? Nos toca a una hora en la que estamos pensando quizás en el suministro energético de la comida, pero bueno, yo creo que se escucha, ¿no? Sí, vale, vamos a dar eh, paso a, a la tercera mesa, bueno, en realidad la segunda mesa, la, la primera era una ponencia inicial… Eh, sobre una mirada latinoamericana sobre los desafíos de la transición energética y la minería y para ello contamos con dos personas eh, que bueno que yo creo que nos van a ofrecer bueno luces información sobre la realidad eh, eh, latinoamericana en primer lugar intervendrá Ana Carolina González ella es eh, bueno es doctora en ciencias políticas por el Instituto de Estudios Políticos en París, Francia, y actualmente es directora de programas del Natural Resource Governance Institute e investigadora asociada a la Universidad de Esternado. Previamente ya ha sido investigadora senior en la Fundación Ford en tema de recursos naturales y cambio climático, y también ha sido miembro del de Institutional Board of Directors of the Extractive Industries Transparency Initiative. Tiene más de 20 años de experiencia académica y profesional en el ámbito del desarrollo, especialmente con relación a, a, a la gobernanza, a la participación comunitaria, cambio climático y transición energética. Y en segundo lugar, igual también ya presento de una para... Eh, para, bueno, para ahorrar tiempos. Tenemos a Javier Arellano, que es profesor, investigador de la Universidad de Deusto, del Centro de Ética Aplicada y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Creo que no necesita mucha presentación en este espacio, pero creo que, que, bueno, pues que por lo menos unas pocas palabras para ubicarle pues, eh, es de recibo. ¿no? Él bueno, tiene una experiencia profesional y académica, eh, enorme, vamos a hacerlo así, en el ámbito de, del desarrollo. Fue director de, de Alboan del 96 al, al 2006. Eh, también hizo su doctorado en, en, en el International Development Studies, el eh, Institute for Development Studies de la Universidad de Sussex. Y bueno, pues eh, tiene una vasta vamos, eh, producción científica, académica en el ámbito de. De, de los conflictos sociales, de la gobernanza de los recursos naturales, de la descentralización, del papel político de la sociedad civil y los movimientos sociales, y especial en relación eh, entre las políticas fiscales y desarrollo. Y lo que va a presentar hoy, fundamentalmente, bueno, son algunos avances de un proyecto de investigación en el que estamos involucrados en colaboración con, bueno, más bien eh, gracias al Boan, vamos a decirlo así, ¿no?, eh, sobre los conflictos ecosociales. Y, y, la, y la minería en, en la Amazonía latinoamericana, en concreto sobre dos casos, en Perú y Colombia. Entonces, yo no me alargo más, le voy a ceder la palabra a Ana Carolina González, que creo que eh, está ahí, al otro lado. Se nos ha ido la presentación, pero no sé si la compartes tú o si no, ahora vemos, ¿vale? Entonces, adelante, eh, tendrías... bueno eso. Muchísimas gracias. Eh, ¿Ahora se puede ver la presentación? Sí, perfecto. Ok. Yo no los puedo ver a ustedes, pero entonces sí, sí los puedo escuchar. Entonces, si en algún momento se para la, el audio o la presentación, por favor, déjame saber. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, si no me dices para ponerme los, los, los audífonos. Eh, bueno, muchísimas gracias. Eh, a ustedes por esta invitación, a la Universidad de Esto, a Alboan por, por esta invitación a conversar eh, y sobre todo por aceptar este método híbrido de participación eh, en un espacio que me imagino ha sido muy rico y muy, eh, eh, digamos, grato, eh, especialmente justamente porque es presencial, eh, pero bueno, me encanta poder eh, participar así sea desde la distancia en, en esta conversación. Eh, como ustedes me han invitado, pues mi idea es hablarle un poco sobre los retos y oportunidades para la transición energética justa en América Latina. Eh, voy a empezar por hacer una pequeña introducción sobre el tema de la transición energética y quizás dar algunas puntadas rápidas sobre los desafíos de la transición para la matriz energética de la región y para los países dependientes en combustibles fósiles. Pero me voy a enfocar, eh, como me lo han pedido, en los desafíos de los minerales de transición. Comenzaría, entonces, por decir eh, que la transición energética, pues como seguro ya lo han conversado con, eh, con Tony bevington y con otros participantes en el panel anterior, pues es un cambio de un sistema económico dependiente de una, una serie de fuentes de energía eh, y tecnologías a otro, ¿no? y que no es la primera vez que hacemos estos cambios, lo hicimos, eh, digamos, de, de la leña al carbón, del carbón al petróleo, eh, quizás la diferencia es que hoy lo estamos haciendo primero de manera muy rápida eh, y por una urgencia, ¿no? O sea, esta vez, digamos, el cambio es urgente y responde a, a, a la crisis climática eh, que, que se ha desatado eh, por varias razones, pero en buena medida por el uso de energía. Y efectivamente, un poco implica a países desarrollados, que son quienes tienen las mayores emisiones históricas, y al sector energético, que es un mayor contribuyente a esta. Eh, digamos, eh, crisis climática, en términos de que el 86% de las emisiones eh, responden a la quema de combustibles fósiles por energía y materiales, eh, pero también a países emergentes que, eh, digamos, han empezado a tener una tendencia creciente eh, en, en las emisiones de CO2. Sin embargo, la crisis energética también afecta, nos afecta a todos, ¿no? Definitivamente es un, es un problema colectivo, todos tenemos que hacer parte de ella y, digamos, es, eh, es un desafío mayúsculo porque implica cambios fundamentales en las formas de vida, ¿no? Estos cambios en la matriz energética pues implican cambios importantes en las formas de vida o en la visión de desarrollo eh, que ha concebido la, la, la sociedad eh, hasta el momento. Eh, de manera muy particular, eh, tiene impactos esta transición energética sobre, sobre países ricos en recursos naturales, países en desarrollo ricos en recursos naturales. Es decir, a los cambios que ya todos tenemos que hacer en la matriz energética, en, digamos, las formas de, de vida asociadas a esa matriz energética que hemos venido utilizando hasta el momento, eh, pues se suman en particular en relación con la energía que en muchos de nuestros países todavía el acceso a la energía no es una, eh, digamos, una, eh, un hecho sólido, y ahorita les voy a contar un poquito sobre América Latina, eh, pero además a estos países en desarrollo ricos en recursos naturales los afecta la transición energética, eh, a aquellos que son dependientes de los combustibles fósiles los afecta profundamente, justamente por su dependencia fiscal de estos ingresos provenientes de la extracción de hidrocarburos, pero también porque en muchos casos juegan un papel preponderante en las exportaciones y por lo tanto en el ingreso de divisas a los países, que en algunos casos ese ingreso de divisas es fundamental para la economía, sobre todo aquellas economías que no han sido diversificadas y que tienden a importar buena parte de los bienes eh, y servicios que consumen, eh, y porque afecta en esos países que dependen de los combustibles fósiles, en algunos casos la economía nacional y en algunos casos la economía regional que está asociada a esa extracción de hidrocarburos. Pero también a esos países en desarrollo ricos en recursos naturales eh, los afecta por el posible boom de los minerales de transición y ya vamos a hablar un poco más. Yo supongo que eh, han conversado un poco entre, sobre la definición de este tema de los minerales críticos. Eh, yo prefiero no hablar de minerales críticos porque pertenecen digamos a listas específicas que sacan eh, algunos países o algunas regiones como la Unión Europea y son entonces críticos para ciertas regiones y críticos según la visión, digamos, de, eh, de algunos eh, países y prefiero llamarlos minerales de transición justamente porque son eh, necesarios o importantes para ese eh, proceso de cambio de la matriz energética. Eh, rápidamente entonces, ¿cuáles son los desafíos de la transición para la matriz energética en América Latina? Eh, la verdad es que América Latina eh, en cierta forma está adelante en materia de, eh, digamos, uso de energías renovables, ¿no? Eh, estamos hablando de un 59% de la generación eléctrica en América Latina, eh, es, eh, digamos, eh, se hace a través de energías renovables y eso no es menor porque además hay un importante potencial de energía eólica y solar, con países en América Latina que se han venido posicionando alto en el índice de transición energética, que es este índice que, eh, que saca el, el, el Foro Económico Global. Eh, eh, bueno, podemos hablar luego sobre cómo se, com, se construyen esos indicadores, pero básicamente muestra que hay, un, digamos, un aprovechamiento importante, eh, una delantera en materia del potencial de energías renovables en países como Uruguay, Costa Rica, y más recientemente Colombia, por supuesto Brasil, Chile, eh, etc. Eh, y con una, eh, digamos, condición, y es que eh, pues América Latina cuenta con un acceso importante a la energía, ¿no? que en las últimas décadas se ha, se ha reforzado de manera considerable. Sin embargo, ese porcentaje alto de acceso a energía a veces esconde brechas eh, enormes ¿no? eh, en el acceso a la energía, sobre todo en zonas marginales urbanas, en zonas rurales y en algunas subregiones, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, en el cono sur eh, y en la región andina los niveles de acceso a energía suelen ser altos en promedio, eh, las brechas en, en América Central y en el Caribe son aún muy altas. Y eh, con una, digamos, con un bemol aquí, porque si bien la matriz eléctrica propiamente dicha, es bastante renovable al momento y, digamos, se tiene expectativas de que pueda llegar a ser 80% renovable al 2030, eh, aún el peso de los combustibles fósiles es muy alto en el consumo final de energía, ¿no? Entonces, no solo en electricidad, sino en, eh, para otras cosas, como el transporte especialmente, el uso de combustibles eh, como el petróleo y derivados, pero también del gas natural, eh, es aún muy alto. Eh, y también con otra eh, consideración y es que, eh, digamos, estas condiciones pues de las que les hablo pues son promedios, ¿no? Pero cada país eh, obviamente tiene unas condiciones particulares y hay algunos países en el que las eh, toneladas, digamos, de, de emisiones de CO2 por habitante aún son, eh, digamos, muy altas eh, y en buena medida también eh, ligadas a, al, al uso de la energía eh, y pues donde seguramente esto es, es un reto aún más importante. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la transición energética para países que dependen de combustibles fósiles? Aquí solo voy a mostrar como una, eh, eh, una diapositiva y es un poco eh, la, la alerta que, que, que, que saca el eh, eh, Instituto Internacional de la Energía y es que si se cumple la meta de París, que es lo que todos aspiramos justamente para luchar contra el cambio climático, eh, eh, los ingresos eh, per cápita de los países productores de petróleo y gas se pueden reducir, se podrían llegar a reducir en un 75%. ¿no? Y en efecto, digamos, en el cuadro abajo, eh, pues hay mucha información, esta, esta presentación seguramente se las podré compartir después, pero básicamente nos muestra... El eh, porcentaje del PIB, ¿no? En porcentajes del PIB, eh, lo que constituyen, digamos, los ingresos provenientes de la exploración y producción de petróleo y gas en algunos países en, en América Latina. Es decir, tienen un peso muy importante eh, en los ingresos fiscales de países como, eh, ustedes lo ven allí, ¿no? Por supuesto, Ecuador, eh, 9%, 9 del PIB. Eh, por supuesto Trinidad y Tobago, pero también Bolivia con casi 4%, eh, Colombia, eh, México, eh, incluso digamos en menor medida Argentina, eh, Perú. Eh, la guerra en Ucrania en particular ha cambiado el, la visión de corto plazo y yo creo que eh, si algunos países, digamos la discusión sobre la transición eh, por fuera de los combustibles fósiles en, en nuestros países, en América Latina, es aún muy tímida. Eh, con algunos países digamos eh, siendo la excepción quizá eh, Costa Rica pero digamos con una dependencia no alta del petróleo y quizás la excepción podría ser Colombia eh, que empieza a dar ese debate pero la guerra en Ucrania y los efectos que ha tenido en eh, los mercados energéticos en el alza de los combustibles fósiles ha cambiado un poco el, el debate ha eh, un poco dado la sensación de que no hay tanta urgencia eh, y esto, pues, es por supuestamente en el corto plazo cierto, ¿no? Eh, pero no necesariamente afecta a las proyecciones de largo plazo. Así que eh, quienes dependen de los combustibles fósiles en América Latina, especialmente para sus ingresos nacionales, pues deberían estar pensando un poco cuáles son eh, las medidas para transitar a economías menos dependientes de estos combustibles. Eh, Entremos entonces ahora a los desafíos de los minerales de transición y ahí quisiera como en primer lugar hablar un poco de la posición de América Latina eh, y luego pues lanzar alguna, algunas ideas porque lejos está de ser como la receta o el inventario de todos los retos para la gobernanza de los minerales de transición, pero sí digamos como inicio de, de la conversación que seguramente eh, con Javier podremos tener además en la mirada de los casos más específicos eh, cuál es la posición de américa latina bueno primero comienzo por decir algo que seguramente ya han mirado eh, en, en las paneles anteriores pero solamente para dejarlo ahí es efectivamente este aumento importante de la demanda de los minerales de transición o minerales críticos eh, si miramos eh, esa otra definición eh, Ahí vemos, digamos, proyecciones de crecimiento al 2040 del litio, del cobalto, del níquel, del cobre, de las tierras raras. Eh, y efectivamente el litio y el cobalto, pues normalmente se llevan la mayor atención porque suelen tener los mayores incrementos porcentuales, pero hay otros grandes metales eh, que podrían incluso crecer más en términos absolutos y ser una fuente eh, mayor de ingresos y por lo tanto tener más, más la atención de algunos gobiernos en el mediano plazo, eh, y es el caso, por ejemplo, eh, del cobre. ¿Mm? Eh, esto implica efectivamente pues, que estamos hablando de casi una transición en la que pasamos de un uso de la energía intenso en combustibles fósiles a quizás un, una energía que es intensiva en uso de, eh, de esos minerales críticos, bueno, eso es como lo que parece indicar las proyecciones de demanda, pero ya veremos eh, que eso, eh, digamos, eh, tenemos que mirarlo con, con lupa. Eh, en América Latina, eh, el potencial de América Latina es, es importante, es decir, tiene un lugar importante en eh, la transición energética global y en el aprovisionamiento de estos minerales, no solo minerales críticos, como les decía, eh, donde uno encuentra el litio, el cobalto, sino minerales, más ampliamente de transición, si uno lo quiere llamar así, eh, como el cobre, y entonces ahí también vemos otros minerales como el níquel, el zinc, el hierro, el aluminio, el manganeso, el grafito, ¿no? Y estamos hablando que a 2021 se esperaba un incremento de, del 21% de la inversión en exploración en América Latina, eh, y, digamos, para darnos una idea del, del tamaño del crecimiento que tiene que suceder en el sector minero latinoamericano, básicamente para lograr las 4.7 millones de toneladas de cobre que se requerirían a 2030, se requerirían más o menos 8 minas del tamaño de BHP escondida en Chile en los próximos 8 años. ¿no? Y todos sabemos que escalar proyectos de minería es un reto considerable y estamos hablando si solo miramos aspectos técnicos de más o menos 16 años del descubrimiento de la producción y por supuesto con todas las Preguntas que eso trae en términos de gobernanza, eh, de estándares socioambientales, etcétera, y vamos a conversar un poco eh, sobre eso. En esa gráfica que también les dejaré, pues podrán ver cómo algunos países se posicionan en ese, eh, en, digamos, en el aprovisionamiento de algunos minerales como el cobre, como el hierro, el litio y el, y el zinc. Eh, voy a hacer, digamos, un zoom a algunos minerales claves, ¿no? Para tenerlos aquí en... En, la, en el radar y es efectivamente el litio no el litio que es uno de los eh, eh, minerales cuya demanda aún, eh, más va a, a crecer estamos hablando de que américa latina tiene las reservas más grandes del, del mundo el litio no aproximadamente dos tercios de las reservas especialmente en el triángulo del litio en argentina en bolivia y en chile eh, pero también hay algunas reservas en méxico y algo eh, digamos eh, un poco más pequeño en perú e inclusive en Brasil, ¿no? Y en el momento, digamos, además de las reservas, estamos hablando de que el 25% de la producción de litio eh, a 2021 está, eh, estaba ubicada en Chile y en, y en Argentina, con diferentes regímenes de propiedad, con algunos en eh, un mercado, digamos, eh, un rol del mercado mucho más importante en Argentina, con una visión bastante más estatal de la explotación del litio, por ejemplo, en Bolivia, y una visión un poco mixta, vamos a llamar en el caso de, eh, de Chile, eh, pero digamos con, eh, vamos a ver eh, una creciente importancia en el discurso público también. Eh, por otro lado está el cobre, donde hay una larga explotación en, en el caso de Chile y Perú, y estamos hablando de eh, más o menos un cuarto de la producción global en Chile, eh, o un 40% de las reservas localizadas entre Chile, Perú y México, más otras reservas, eh, en, en, perdón, hay como un error en la presentación, otras reservas que también eh, se están explorando eh, con posibilidades en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Ecuador, ¿no? Y digamos, no es, digamos, de menospreciar el rol del níquel, porque Brasil tiene el 17% de las reservas globales y hay otras reservas de níquel en Colombia y en Cuba. Y hay otros minerales, digamos, como molideno, tierras raras, donde... Eh, Digamos, la exploración aún es limitada y entonces no, no tenemos, digamos, mayor conocimiento eh, de, de geológico, digamos, del potencial e inclusive metí ahí a, a balsa, aunque no es un mineral, sino pues digamos un recurso y digamos un derivado de la madera, pero porque de alguna manera eh, de esa balsa que se empieza a extraer eh, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, eh, se hacen eh, las... Eh, eh, las aletas bueno no, no sé se, se me escapa el nombre de las de las turbinas de viento eh, y digamos eh, ha venido digamos en crecimiento eh, la producción y la exportación de esa de ese recurso en, en américa Latina cuáles son los retos de la gobernanza de, de estos minerales no digamos ese es más o menos el panorama en américa latina y cuáles son los retos que tenemos para gobernar esos esos minerales de transición eh, básicamente, digamos, y de manera muy eh, caricatural, porque, digamos, definitivamente esto requiere matices y son muchos más los retos puntuales, dependiendo de cada país, dependiendo de cada región, eh, pero por un lado, digamos, están los retos asociados a asegurar que América Latina y que las comunidades, especialmente en las áreas de extracción, se benefician de la extracción de estos minerales, ¿no? Que no nos pasa, digamos, la maldición de los recursos naturales eh, que tanta que con tanta fuerza digamos eh, se ha dado en, en la región cómo garantizamos que este boom esta vez sí eh, digamos beneficia a, a los países y, y en términos de, de su desarrollo de su bienestar y especialmente a las comunidades que habitan esos esos territorios donde donde se extraen entonces tiene que ver con una distribución de los beneficios eh, pero también cómo evitar que la, que la región se convierta ¿no? en una zona de sacrificio para la transición energética global, ¿no? y que en pro de eh, necesitar estos minerales para que podamos salvar el planeta, eh, terminemos reduciendo estándares socioambientales en la exploración y explotación de estos minerales y estándares de gobernanza, y por supuesto, digamos, afectando de manera dramática no solo eh, poblaciones importantes de nuestra, de nuestra América Latina sino eh, digamos la economía de, de muchos de, de nuestros países ¿no? y, y el bienestar de, de la población y este es un tema eh, digamos esta discusión sobre los retos de gobernanza es, es un tema que hemos venido discutiendo de manera importante en, en, en, en el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales donde yo trabajo recientemente sacamos eh, justamente un informe sobre el cobalto eh, en, en el Congo, eh, que ahí les dejo como la, eh, el título, eh, pero también con algunas conversaciones que sostuvimos eh, el año pasado especialmente sobre minerales críticos en, en América Latina. Entonces empezamos a mirar un poquito en detalle estos retos, ¿no? Yo diría que hay algunos retos que ya conocemos, que como les decía, digamos, vienen de esas experiencias pasadas, de eh, maldición de los recursos naturales, de entender que esto no es tan automático, la explotación de eh, minerales y la explotación de recursos naturales en general no conduce automáticamente al desarrollo, y son retos asociados al marco regulatorio fiscal, por ejemplo, ¿no? a cambios y adaptación del régimen fiscal, y ya vemos, digamos, eh, debates alrededor de cómo adaptar el régimen fiscal para capturar mayores porciones de la renta en el caso de Chile, en el caso de Perú, aún digamos con, eh, con, con probabilidades digamos no claras de, de implementación o de adopción, pero ya empieza a estar el debate en la agenda sobre cómo capturar una mayor renta proveniente de estos minerales de transición y ahí un poco la voz ha sido cómo eh, dotarse de flexibilidad en esos regímenes fiscales para capturar esos cambios que pueden ser abruptos en en los precios de los minerales y sobre todo cómo protegerse contra prácticas de evasión y delusión, eh, precios de transferencias, etcétera, que caracterizan de manera importante los mercados mineros, pero que vamos a ver eh, caracterizan de manera considerable especialmente estos minerales de transición. Por supuesto, la modernización que se requiere en la contratación ¿no? y con altos estándares de licenciamiento y monitoreo ambiental. Eh, sabemos que el sector minero se ha caracterizado por eh, una, eh, digamos, asignación de títulos a primero en el tiempo, primero en el derecho, con poco orden, y pues ya empieza a ver como algunas señales de que puede hacerse de manera distinta a través de subastas, de áreas estratégicas, como en el caso de Colombia y de Brasil, eh, pero además, digamos, de estos procesos de contratación más competitivos y más transparentes, es fundamental que en paralelo haya un fortalecimiento del marco ambiental de explotación de esos minerales, incluyendo una participación activa de las, eh, de las poblaciones que habitan los territorios, como eh, digamos se ha venido presionando en el marco del, del acuerdo de Escazú, eh, y otros digamos, desafíos asociados a este marco regulatorio y fiscal eh, que tienen que ver pues, con medidas de lucha contra la corrupción y, y cómo evitar la captura del Estado ¿no? en esos procesos de licenciamiento, pero también en el cumplimiento, ¿no? en el aseguramiento del cumplimiento de los estándares eh, fiscales, socioambientales o inclusive en la definición de políticas, ¿no? Cómo evitar que intereses eh, privados eh, y, y asociados eh, al sector capturen la definición de, de políticas en el marco de estos, de estos minerales de transición, ¿no? Y, digamos, reduzcan eh, la, la posibilidad de tener estándares, altos estándares para, para la explotación. Obviamente hay, otros, eh, hay otras conversaciones eh, de retos, de nuevo, que ya conocemos que tienen que ver con la ordenación del territorio, es decir, dónde sí se pueden extraer estos minerales y dónde no, eh, que ha sido, digamos, parte digamos, de la conversación en América Latina y la razón digamos de mucha oposición y mucha conflictividad social, eh, porque a veces se llega a tomar decisiones sobre la explotación de recursos naturales sin considerar la vocación productiva del territorio, la mirada de las comunidades, etcétera, además, digamos, de otros retos asociados a que en el proceso mismo de la extracción de minerales haya una debida diligencia en derechos humanos, una participación activa de las de las comunidades, etcétera. Pero además de esos eh, retos que conocemos y que digamos no son distintos a, la, a los retos que hay en la minería en general, yo diría que hay algunas conversaciones que vuelven a la mesa y que se renuevan, ¿no? Eh, que no son retos nuevos, dirá, diría yo, pero que sí llegan a la mesa de manera renovada, ¿no? Y uno es el tema de la transformación productiva, ¿no? Quizás de la mano con la conversación sobre transición energética y la necesidad de reducir la dependencia, se empieza a hablar cada vez más de la necesidad de diversificar, etcétera. Eh, pero pues en este caso estamos hablando eh, con los minerales críticos, de la necesidad de reforzar encadenamientos, lo cual a veces es un poco paradójico, ¿no? Por un lado se habla de diversificar la economía por fuera de la minería, pero por otro lado se habla de aprovechar eh, la minería y estos minerales de transición para encadenar la economía y hacer un mejor aprovechamiento de los beneficios de esa extracción, ¿no? Y no convertirnos como siempre hemos sido en exportadores de materias primas, sino en exportadores eh, probablemente de productos eh, más elaborados con mayor nivel de valor agregado ¿no? eh, y con digamos eh, esta conversación sobre la transformación productiva tiene además una eh, una connotación es que ya no se habla de transformación productiva en el nivel nacional no de cómo encadenamos eh, esa producción y esa extracción minera a la, eh, la economía eh, más eh, local sino cómo aprovechamos también las eh, las, las eh, potenciales regionales lo que produce cada uno de los países vecinos etc. Hay una discusión creciente en torno al litio y el encadenamiento con la producción de baterías. En Perú ya se ha hablado de la industrialización del litio como una necesidad pública. Hay un memorando de entendimiento en Argentina para hacer una planta de baterías. Brasil ha manifestado su interés en hacer cooperación regional en torno a este tema. Eh, y hay de hecho un diálogo permanente sobre el litio articulado desde la Cepal, que une a países como Chile, Argentina, Bolivia, pero también México. El otro debate que vuelve a la mesa es eh, la reemergencia, un poco del rol del Estado y de las empresas estatales. Eh, en México el debate sobre la nacionalización del litio está vivo, que particularmente se expresa en la creación de una nueva empresa estatal de litio, eh, en Chile, pues, por supuesto, ya hay jugadores estatales, no es nuevo, eh, como en el caso del, eh, del cobre, en, en, pues, con, con Codelco, pero también se discute la creación de una empresa estatal de litio eh, y ya hay algunas empresas estatales para la minería en Bolivia que podrían, digamos, empezar a jugar un rol mayor en estos temas. Y hay algunos retos adicionales, eh, digamos, que no necesariamente estaban antes, ¿no? Y, digamos, no... Eh, estaban sobre la mesa eh, en relación con eh, minerales de, de digamos, la explotación minera tradicional, pero que vienen y son muy importantes cuando hablamos de los minerales de transición y son los siguientes, no o al, por lo menos los siguientes. Lo primero es que estamos hablando de la minería verde, no y entonces esta narrativa de la minería como necesaria para la transición energética, Instituto, pues con un instituto, Agencia Internacional de la Energía, perdón, eh, hablando de la urgencia de acelerar el aprovisionamiento, eh, de los impactos que podrían tener las demoras en términos de limitar eh, los efectos del cambio climático, pues obviamente hay un riesgo alto de acelerar la extracción reduciendo estándares socioambientales y de gobernanza. Esto es también una oportunidad, quizás, porque eso ha hecho que haya un mayor interés eh, incluso del que ha habido tradicionalmente a, asociado a la minería, por, de los consumidores de estos minerales de transición, por asegurar la debida diligencia en la cadena de aprovisionamiento. ¿no? Y entonces ahí están eh, guías que ya existían, como la guía de debida diligencia de la OCDE para la cadena de suministro de minerales, la guía de debida diligencia que saca eh, la Cámara China de, de Minería, pero también el auge de certificaciones mineras como IRMA, eh, Coppermar, que son importantes y que, pues, digamos, eh, potencialmente podrían tener un auge eh, mayúsculo en torno a la extracción de estos minerales eh, críticos o de transición. El segundo reto tiene que ver con la incertidumbre sobre el alcance del boom, ¿no? Eh, y que se convierte en un reto para planear, eh, porque efectivamente hay, hay un, una importante incertidumbre sobre cuál va a ser realmente la demanda futura, ¿no? Y aquí tomo un estudio de Brookings de este año, que muestra que esta demanda futura va a depender, uno, del ritmo de la transición. Estamos hablando de que si efectivamente se cumple el escenario del Acuerdo de París, la demanda podría, de minerales podría ser cuatro veces mayor a 2040, 40 veces en el caso del litio, eh, pero si se mantienen las políticas y compromisos existentes, la demanda aumentará, quizás uh -huh. al doble, pero no eh, de la misma manera, y por lo tanto eso afecta, digamos, la extracción. El desarrollo tecnológico puede afectar, la real demanda que haya, ¿no? Estamos hablando de que ya hay eh, procesos en curso para reducir el contenido en algunos minerales críticos, justamente tratando de ver que no haya esa dependencia de unos solos pocos países, de unos solos pocos mercados, de unas solas pocas empresas que extraen estos minerales. Tesla está reduciendo el contenido en cobalto de las baterías, Toyota está desarrollando una sin litio, ¿no? Entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar, de repente durante mucho tiempo se necesitará el cobalto, pero en algunos años para acá esa demanda se va a reducir porque habrá baterías con otros minerales. Eh, mejoras en el reciclaje, ¿no? Eh, hay un movimiento importante que habla de la utilización de eh, minerales reciclados para la transición energética eh, y hay algunos estudios que hablan que eh, de entre un 40 y 75% de los minerales de la Unión Europea podrían ser reciclados si aumentara la inversión en, en esas tecnologías. Eh, y eh, también, digamos, esa demanda futura va a depender de si, como algunos lo, lo han anunciado, y en el caso de Estados Unidos particularmente, se empieza a desarrollar una minería doméstica, ¿no? eh, que, que ya está en el discurso esta idea de no depender de otros países para el aprovisionamiento de los minerales, sino tener una minería eh, propia de, de algunos de estos minerales de transición. Otra condición que tienen los eh, minerales de transición, que quizás es un poco distinta a, a los minerales eh, tradicionalmente o, o digamos que se amplifica, eh, es que son mercados particularmente opacos. ¿no? Eh, en el caso del litio no hay mucha claridad sobre cuáles son los precios del, litro, del litio, porque no se trata como un commodity, no se tranza como un commodity. Entonces uh -huh. hay riesgos muy altos de que haya transferencia de precios, de que haya evasión fiscal, porque no se sabe cuál es el precio del litio del recurso, ¿no? Eh, y ya eh, ha habido algunos estudios que muestran, digamos, esta, esta opacidad y, y escándalos alrededor de posible evasión de impuestos, ¿no? Eh, hablábamos de, de la balsa en Ecuador, ¿no? Estamos hablando de un recurso que de nuevo no es un mineral, lo he incluido ahí porque de alguna manera tiene que ver con este tema de la transición, pero tampoco hay mucha información y hay mucha, muy escasa regulación sobre la exportación de este recurso eh, con... De temas de tráfico en la frontera con, con Perú, de, donde Perú se lleva el, eh, la balsa de Ecuador para ser exportada, eh, y pues porque básicamente el afán de la extracción pues aumenta los riesgos de corrupción, ¿no? Eh, con negocios poco transparentes, ya ha habido algunos casos de, por ejemplo, la inversión de Transfigura, este no es en América Latina, pero, pero es un poco un ejemplo de, de ese tipo de, de negocios que son poco transparentes, eh, transfigura invirtiendo en una empresa estatal en el Congo con un acuerdo que no se conoce que no se publica eh, y especialmente son opacos porque pues están dominados por pocas compañías no por pocas compañías que además a veces mantienen el control a lo largo de la cadena de suministro entonces hay pocos incentivos para que haya transparencia e información sobre qué está pasando con esos minerales eh, y eh, me faltan dos digamos como retos de los que quisiera hablar eh, y este, digamos, no creo que sea nuevo en el sentido de que el reto socioambiental eh, es enorme eh, para, la, para la minería tradicional y para esta, pero sí porque estamos hablando quizás de la expansión de la frontera minera y de nuevos eh, eh, puentes de conflictividad. Eh, se habla, digamos, que, que, que en buena medida este proceso, digamos, de extracción minera va a requerir un movimiento hacia minas con baja concentración de metales, lo que llaman los low-grade ores, eh, y eso implica pues más desechos, más energía, mayor impacto ambiental, porque son minas con baja concentración de metales y por lo tanto requieren digamos más tierra, ¿no? más espacio, eh, con un uso intensivo de, de agua. Por ejemplo, en el caso del litio estamos hablando, eh, además, de una minería que se puede estar desarrollando en áreas que ya tienen un importante estrés hídrico, como el caso de Chile. ¿Mm? Y pues vemos aumentos en la conflictividad social ya presentes en la región, en el proyecto de quebradona de cobre en Colombia, en Tía María, en Perú, que pues, obviamente es un conflicto que viene de larga data, pero que ahora con el tema del cobre eh, pues, se vuelve más importante, con conflictos con las comunidades indígenas en la explotación de balsa, y pues con la gran paradoja que es cómo luchar contra el cambio climático eh, sin que esto sea a costa de mayores impactos socioambientales para las comunidades. Por último, quería como poner sobre la mesa que digamos estos minerales de transición vienen con importantes consideraciones geopolíticas en el centro de la conversación, eh, por el rol que tiene China, digamos, en, en, en este sector, pues ya sabemos que China tiene un liderazgo importante en renovables, en electromovilidad, eh, pero también en la producción de minerales de transición y especialmente en su proceso, en procesamiento y refinación, estamos hablando de 65% de la refinación del cobalto, del 55% de la refinación del litio, más del 35% de la del níquel, eh, y además es un importante importador de recursos de América Latina, eh, digamos, con, con, con inversión en, en proyectos en, en la región, ¿no? eh, Y obviamente eso ha hecho pues, que la respuesta de otros sea eh, tratar de crear sus propias eh, cadenas de suministro, de crear sus eh, propias, eh, digamos, aliados eh, en, en los países en desarrollo que tienen estos recursos, ¿no? con eh, iniciativas propias destinadas un poco a, a minar eh, o a reducir el riesgo de, de, de suministro de algunos de estos minerales, eh, y eso pues puede terminar afectando también a los países productores en, en América Latina. Bueno, yo no me he dado la tarea de hacer como unas conclusiones sobre, sobre, sobre el caso, porque creo que eso será parte de, de la conversación, pero pues como, como vieron... Eh, por lo menos por lo que he puesto en la mesa, pues los retos son, son importantes para, para la región. Y hay nuevos, hay, hay algunos retos que vienen de siempre, pero hay nuevos retos con estos minerales de transición también. Muy bien, muchas gracias Ana Carolina. Eh... Le vamos a dar entonces la palabra ahora a Javier. Sí, yo voy a, voy a intentar ser, eh, a ver si consigo poner un poco en orden esto. Yeah. Ser, ser eh, acortar un poco la presentación. De hecho, seguramente no voy a utilizar una buena parte de la presentación. Eh, lo que voy a exponer es los resultados muy preliminares de un proyecto que estamos haciendo dentro del del.. Eh, de un pro, ...de un proyecto de, de Alboa y de Deusto... Eh, ...financiado por el, la Agencia Vasca de Cooperación Internacional. Y tenía que... Eh, nos hemos centrado en min, eh, minería en la Amazonía... ...el proyecto tenía que ver sobre el tema de la Amazonía... ...y nos está resultando interesante y complicado... ...porque no hay mucha minería metálica de gran escala en la, en la Amazonía. Entonces, hemos elegido, hemos elegido eh, dos casos uno en perú en, en la zona del alto marañón una zona que, que algo lleva trabajando muchos años en la cordillera del cóndor eh, que es una mina que se intentó poner una mina de, de cobre y oro fundamentalmente que se intentó poner en marcha desde los años 2002 2003 ¿eh? y que no se ha puesto en marcha y la otra es una, es una cosa más reciente, en Colombia, en Mocoa, en, el, en la zona alta del Putumayo. Eh, un intento muy reciente, de, hace, de este año pasado, de una empresa, Libero Cobre, que ha comenzado a explorar. Ha comenzado a explorar. Eh, y queríamos ver, cómo esos en esos dos casos, eh, cómo había afectado eso al entorno local. Entorno Entonces, voy a hacer algunas... Eh, algunas consideraciones muy rápidas sobre minería en la, en la Amazonía, qué impacto tiene, y después me centraré algo en esos dos casos, diciendo un poco características de esos casos y algunas conclusiones muy preliminares de lo que hemos, de lo que hemos visto. Tendremos ser muy cortitos. Ahí pongo, eh, es una cosita... Eh, eso es en Bolivia. Eh, no se lee desde ahí. Eh, lo que pone es gran oferta... ...vendo cianuro por tonelada en, a buen precio. Llamar a un celular. O sea, es, están vendiendo veneno para, para purificar eh, plata y plata y or, Fundamentalmente plata, eso. Y eso es, el, eso es el resultado. Es un río que va a la cuenca amazónica boliviana. ¿eh? Eh, y lo otro, bueno, pues es un guiño del peligro que supone tener a hombres trabajando. No, no a personas, sino a hombres. Eh, Voy, a, digo, voy a, a saltarme la parte más general sobre el, el valor de la Amazonía. Eh, sí que algunos datos que nos pueden, que nos pueden servir. Eh, la selva amazónica ha perdido cerca de un millón de kilómetros cuadrados de bosque, de bosque primaria. O sea, ha perdido casi un, un 14% de su extensión original. Eh, y el 42% de eso en los últimos 25 años. O sea, es un, un proceso muy acelerado. Eh, en términos de, de países, Brasil es responsable por el 85% de esa pérdida. Ha perdido Brasil casi el 18% de su, de su eh, superficie inicial de bosque. Y Perú es la segunda, ha perdido 50.000 kilómetros cuadrados, que supone el 6%, aunque Ecuador, en términos eh, porcentuales, ha perdido más. Ha perdido menos superficie, pero un 13% de su bosque. La, la mayoría de la... De esto es debido a eh, agricultura y ganadería vacuna extensiva ¿eh? pero y, y, y otros cultivos como la soya, la palma aceitera y demás, casi todos, es, es lo gran crudo. Pero la minería también tiene un impacto ambiental negativo en la Amazonía. ¿eh? La selva amazónica tiene depósitos de cobre, estaño, níquel, hierro, bauxita, que es la base para el aluminio, manganeso y oro. Y el impacto de la minería es muy diverso en la zona. Representa eh, la gran pérdida del motor de la, en, en los bosques de Guyana francesa, Guyana y Surinam, y en algunas, en algunas partes de Perú, sobre todo minería, minería informal. Eso como, como acción directa, pero la minería también estimula la deforestación al, de manera indirecta. Eh, se generan carreteras, lo que junto con otras infraestructuras de transporte, eh, genera eh, entrada y una fragilización del, del, del territorio. ¿Eh? Actualmente en la Amazonía hay unos 45.000 concesiones mineras vigentes. ¿Eh? Muchas de estas también son nuevas de los últimos 20 años. Eh, y de esas 45.000, más de 21.000 se solapan con áreas protegidas, de algún tipo de protección del bosque, y territorios indígenas. O sea, más, casi eh, casi la mitad de, del territorio concesionado se solapa con esos dos tipos de territorios. En total, las concesiones cubren eh, un millón casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el 18%... ...del total de la superficie amazónica... ...tiene algún tipo de concesión eh, minera petrolera. Y, y, y cuando se habla de territorios indígenas... ...eso afecta a más del 30% del, de los territorios indígenas. Es el 18% del total de la Amazonía... ...el 30% de los territorios que tienen también... ...algún tipo de reconocimiento de, de derechos indígenas sobre ellos. Eh, ¿Qué es lo que tras de un cierto... Y, y lo que se ve en los últimos años, yo creo que lo ha dicho lo Tony, también lo, lo, lo marcaba Ana Carolina, eh, en los últimos 20 años el precio de los metales, tanto básicos, industriales, cobre, níquel y demás, se ha multiplicado. Eh, yo tengo por ahí unas gráficas, pero vamos, eh, Se ha multiplicado por tres o cuatro respecto a lo que eran eh, los precios anteriores al 2003-2004, cuando se produce un... Eh, y en este momento, a pesar de las crisis, a pesar de los peligros de recesión, los precios de los, de los grandes minerales están tres o cuatro veces por encima. Entonces, eso es un, es un motor muy fuerte para, para, la, para la inversión. Eh, hay dos tipos de, de minería en la Amazonía. Uno, lo que decía, eh, una minería a gran escala, realizada por empresas eh, con cierto tamaño, eh, y lo que, lo que generan son contaminación, tanto en gases como en efluvios, que pueden ir a las corrientes de agua. Eh, cuando se mira las grandes eh, producción minera, por ejemplo en Chile o en buena parte, bueno, las, las alt... eh, los Andes peruanos son muy diferentes. Pero normalmente un, un gran problema medioambiental es el control del agua. Cuando hay mucha agua se producen relaves y eso genera un envenenamiento de y eso es seguramente el, el, el gran problema de eh, la minería. En Chile, en zonas desérticas es más fácil, en las zonas altoandinas, que son las cabeceras de muchos de los, de los ríos que van hacia la cuenca amazónica, en Perú es más complicada. Pero estamos, en los dos casos que estábamos hablando, tanto en Mocoa como en, en, el, en la cordillera de Alto Marañón, y estamos hablando de zonas... ...con precipitaciones por encima de los 4.000 litros por metro cuadrado... ...que es muy difícil de controlar todas esas, todas esas aguas. Y son cabeceras de cuenca que van eh, a la cuenca amazónica. En, caso de, bueno, en el caso de, de Mocoa es el río Mocoa que va al Putumayo. En el caso de Perú es el río, son las cabeceras del río Cenepa... ...que van al Marañón y de allí al Amazonas. Eh, Voy a contar un poquito de los de estos dos de esos dos casos eh, y ya anticipo cuáles pueden ser algunas de las eh, digamos, de las conclusiones. En ninguno de los dos casos se ha establecido una mina. En el caso de Perú eh, hubo en los años 2004 una, una empresa. Eh, Afrodita. después ha tenido varios nombres. En general, son muchos de estos intentos de... Bueno, no intentos, de exploración. Es capital canadiense, a ver, norteamericano, pero muchas son empresas relativamente pequeñas canadienses que, especializadas en la exploración y que, si descubren grandes depósitos, tratan de venderlo a empresas mayores que tienen el capital y la tecnología para explotarlo. Eh, ellos entraron en el 2000... Eh, en el 2001, un poquito antes de lo que había dicho, Afrodita pide al, a Inrena, que es el, la agencia digamos, responsable del medio ambiente en Perú en aquel momento, permiso para explorar. El Inrena les dijo que no, pero en 2004 el Ministerio de Minería hace oficial la concesión en contra del, digamos, de, los, de los técnicos del Inrena. La situación se complica eh, porque en el año 2007 el Estado peruano decidió recortar un gran parque nacional que había en la zona, el parque nacional eh, Ichincat Mujá, eh, Mujá, me parece que es, eh, para poder eh, digamos, dar cabida a que esa mina se, se pudiera ir adelante. Eso generó un paro, un paro amazónico... Eh, en el 2007, en el cual los indígenas salieron mal parados de ese paro, porque el, el Estado fue adelante con sus ideas, eh, pero que fue el precursor de un paro posterior eh, muy importante, que fue el baguazo, en el 2009. Los, los mismos grupos que se movilizaron en el 2007 se movilizaron en el 2009, con un resultado muy trágico de, de, de muertes, pero que a la postre supuso que en el 2010... Esa, eh, el Estado, el Gobierno, decidiera paralizar las actividades de, de, oficialmente, las actividades de exploración en ese sitio. Eh, todo eso oficialmente. Extraoficialmente, desde el 2001, empezó a haber algunas actividades de, de exploración y después del 2010 siguieron habiendo actividades de exploración. Con... Eh, esto es una zona muy alejada y con participación directa del ejército peruano que tenía que, que trabajaba para la empresa llevando eh, al personal, a la maquinaria y demás. Eh, toda esta pequeña historia, después diremos algo de Mocoa, para decir que eh, allí se, ha hecho, se, se hicieron algunas exploraciones, relativamente pocas. No se ha extraído Ningún kilo, ningún kilo de, de cobre y de, y de oro y sin embargo todo este proceso ha generado transformaciones tremendas en el, en la, en el contexto local eh, ha generado divisiones muy fuertes dentro de las comunidades, las comunidades no son homogéneas y hay personas que quieren eh, trabajar, las empresas este tipo de empresas entran contratando a algunas personas locales generando expectativas de, expectativas de trabajo, eh, prometiendo diferentes cosas, y eso hace que las comunidades eh, se rompan. Eh, esta, esta empresa en concreto incentivó a algunos miembros de algunas comunidades para que se movieran dentro de la selva hacia más cerca de la mina y, y pidieran un reconocimiento oficial de su territorio, para convertirse en comunidades de pleno derecho y poder negociar directamente la empresa con esas comunidades, eh, lo cual bueno, supuso pues, una, una, mayor, una mayor ruptura. Hubo eh, juicios en contra de eh, dirigentes indígenas que se opusieron a la, a la operación. En algún momento, la empresa. Bueno, pues es toda la desconfianza que se genera respecto al Estado, porque ven que, que hay prohibición, pero que el, el, el ejército sigue apoyando a la empresa, sigue habiendo operaciones aunque sean prohibidas. Entonces eso genera una gran desconfianza respecto al Estado, que es cuando surgen conflictos, cuando surgen problemas, eh, pues añade más, más fuego a los conflictos. Y eh, en último, Francia, otro elemento que, que después se convierte en muy importante, es que... Eh, la empresa en algunos momentos parece que incentivó la entrada de mineros eh, ilegales a actuar en el territorio para tener la excusa, es mejor lo que vamos a hacer nosotros que lo que hacen estos. Eh, pero a veces la comercialización, en concreto era de oro aluvial, eh, a veces hacía a través de la propia, de la propia empresa. Eh, lo que nos encontramos es pues una, una gran fragmentación de la, de la sociedad, una disminución de la capacidad de acción colectiva, y aunque aparentemente ha habido una victoria, puesto que eh, las organizaciones, después de la movilización del 2009 y del 2010, se ha conseguido paralizar la, la mina, lo que hay en este momento es una proliferación tremenda de minería informal, eh, muchas veces ligada a grupos eh, pseudo clandestinos o con actividades eh, no muy no muy limpias, eh, que tiene también un, una actuación nefasta sobre la capacidad de control de los pueblos indígenas. No, se me olvidó decir eso, ahí hay, hay pueblos indígenas, el pueblo Aguajón, eh, que históricamente habían controlado muy bien su territorio y que en este momento en ciertas zonas. ...han perdido control del territorio... ...por entrada de otros... ...de, de otros de otros actores. En, en Colombia... ...nos encontramos... Eh, ...una cosa muchísimo más reciente... ...ha entrado la... Eh, ha entrado una, está Libero Cobre... ...para, para hacer exploración... Eh, ...y lo que resulta muy llamativo... ...cuando uno... Eh, si, ...cuando entráis en la página web... ...de, de Libero copper en, en, ...en inglés no, pero tiene, tiene un, un Facebook... Dirigido a la población de, de Mocoa y de Colombia, y ahí el gran eh, atractivo, eh, y lo que lo pone directamente, es cobre para la transición energética. Entonces tienen su, su, su discurso ya va unido, va unido a eso. Eh, y lo que llama la atención es que después de 20-25 años, las lógicas de intervención de las empresas en las comunidades locales. ...son exactamente las mismas que había hace 20 25 años. Es entrar eh, prometiendo distintas cosas, dividir en, a, las, a las comunidades locales, apoyar, en este caso de manera un poco burda, a la parroquia local... Con, eh, eh, te, ...haciendo el techo de la nueva capilla eh, y ganándose así al, al sacerdote... Eh, bueno, ese tipo, ese tipo de, de pequeños juegos absurdos, por, por supuesto apoyando a la escuela local eh, y a la vez, en, ese, en el contexto colombiano, las autoridades locales están en contra de la actividad y hay una cierta movilización en contra. Ellos van ganando adeptos a nivel local y eh, lo que sí tienen es el apoyo, hasta ahora, tenían del gobierno central, eh, del ministerio. Ahora veremos a ver con las nuevas configuraciones políticas cómo cambia, Pero, nuevo, lo que nos encontramos es... Eh, allí todavía no habían comenzado a hacer ni, ni siquiera la exploración, pero simplemente la presencia física de la, en, en Mocoa, de las oficinas de la empresa, ha cambiado la configuración de la sociedad, las expectativas de la sociedad y la capacidad que tiene ese, esa sociedad local... ...de proyectarse en el futuro y de organizarse. Entonces hay una serie de... de, de ...y eso seguramente es, es lo, una de las conclusiones... ...hay una serie de, de, de impactos de la actividad minera... ...que van más allá de la, de la extracción física... ...que tiene que ver con otros elementos. Por último, un, un elemento que, que tiene que ver... ...con el, el papel de la sociedad civil y de la organización... Fue, muy, ...fue importante en el caso de Afrodita, eh, que es el que tiene un periodo más largo. Eh, después del... ...hasta el 2009, hasta el Baguazo, fue fundamentalmente eh, un movimiento muy local. A partir de entonces se contó con apoyo importante de organizaciones... ...tanto nacionales como internacionales, eh, que, que, que se hicieron eco del, de los problemas y demás... Eh, ...y en ese, en ese sentido fue exitoso. Eh, nuestra sensación es que eh, a veces la sociedad civil y las organizaciones son o somos buenos en algunas cosas. En este caso, cuando el elefante en la habitación es suficientemente grande. O sea, las organizaciones indígenas y los aliados nacionales fueron buenos en identificar a la empresa y el papel del Estado de apoyo a la empresa y, eh, digamos, actuar eh, poniendo oposición a eso. Sin embargo, no, no, fueron, no fuimos tan buenos en detectar lo que estaba ocurriendo con la minería informal, que llegaban aparentemente sin poder, eh, como uno más que se va a la comunidad, que pide un favor, que deja trabajar... ...que le dejen trabajar en, el, en las playas de los ríos... ...y que poco a poco se va extendiendo... Eh, ...generando digamos, un, problemas muy serios... Para el, control del, ...para el control del territorio... ...y otros tipos de problemas, de problemas sociales. Entonces hay un elemento ahí... De, ...de dificultad... ...de actuación frente a la minería... ...a la minería informal... ...y de organización frente a eso... Eh, que yo creo que está ocurriendo en muchas partes de la, de la Amazonía y que presenta un problema un más problema serio de cara al futuro. Bueno, yo creo que con esto... Eh, muchas gracias, Javier. Yo creo que Ana Carolina está todavía por ahí. No sé... Oye, sí, está ahí. Vale, no la hemos perdido. Entonces, no sé si... La organización nos permitirá 5 o diez minutos antes de... Digo, veo... ¿Sí? <risa> digo, por si hay alguna pregunta, comentario, observación... Hay una persona que ha levantado la mano por ahí. Y otra segunda. Entonces, si os parece, recogemos las tres. ¿Sí? Eh, es... Recogemos las tres para... Facilitar un poco la, luego las respuestas por parte de Ana Carolina y de Javier si os parece, ¿vale? Adelante. Gracias, profesor. Gracias, eh, Ana Carolina. Yo soy Guillermo, soy brasileño. Eh, trabajo actualmente acá en Europa en la red de Iglesias y Minería, que hace un poco acompañamiento de las realidades en Latinoamérica afectadas y violentadas por las corporaciones, corporaciones mineras en diálogo con organizaciones en Europa. Y nosotros, profesor, también acompañamos la realidad de Mocoa eh, en Putumayo y recientemente tuvimos una caravana acá en Europa donde una de las personas estuve presente haciendo denuncias eh, eh, y la presencia de las violaciones acá en, junto a instituciones europeas. Y me gustaría compartir solamente esto que tú decías de, del Estado, que se hace presente también en este, este, esta dirección, en este involucramiento directo con las empresas, porque justo cuando estábamos acá en Europa, y, y Constanza estaba haciendo sus, sus denuncias, sus ponencias acá, eh, tuvimos una ligación de la embajada de, de Colombia pidiendo una reunión con ella, ¿no? y quiere decir, eh, la intimidando y criminalizando sus denuncias delante de la Unión Europea también. Entonces, eh, como la situación va más allá del ejército y también estaba totalmente involucrada con la embajadora de, el embajador de, de Colombia en Italia específicamente, ¿no? y una intimidación totalmente eh, torta, totalmente sin una, una identificación legal o sin un, un oficio o alguna cosa en ese sentido, para decir que sufre, sufren nuestras nuestras comunidades en Latinoamérica también, ¿no? eh, y se tratando un poco de la cuestión de Mocoa, eh, toda la biodiversidad que tiene ahí, la cuestión de, de la agua en Amazonía, nace en Piel Monte Amazónico, nace ahí en Mocoa, entonces también es una lucha muy, muy fuerte que ellos tienen ahí, la cuestión de biodiversidad también. ¿no? Eh, en el mismo sentido, nosotros de manera muy pequeña, muy insuficiente, estamos intentando aportar en ese sentido para que las comunidades de Mocoa, eh, delante de esta situación que el profesor nos pone de fragmentación del tecido social, económico y del conflicto que se genera dentro de la comunidad misma, nosotros estamos intentando aportar para que, se ocurra, para que ocurran uh, también uh, diálogos entre comunidades que ya tienen la minería en sus territorios, ya tienen toda la violencia presente sí, de derechos humanos ambientales y esta realidad de moco que aún se está por explotar. ¿no? Entonces en ese sentido también poner un poco esta posibilidad de trabajos conjuntos y, y, y relación en ese sentido. Muchas gracias, ¿no? gracias. gracias. Gracias y disculpa que hable otra vez. Este, creo que es una pregunta para ti, Javier, pero podría ser para vos, Ana Caro, también. Y viene... Es una duda muy, muy de adentro mía. O sea, no, ¿al, algunos de ustedes acá sabrán que en los años bueno, 80 y 90 en Perú hubo toda una campaña uh, en contra de la empresa Shell, que tenía que ver con el descubrimiento de un nacimiento muy grande de gas natural en una zona que se llama se, se llama Camisea, un área de mucha biodiversidad uh, poblaciones indígenas viviendo en aislamiento etcétera entonces la campaña terminó siendo exitosa pero el gas ya ya estaba y, y se sabía que estaba y después vinieron otras empresas y Creo que la conclusión fue que, bueno, quizás hubiera sido mejor con Shell. No, no digo eso para defender Shell, pero sí lo que vino después en Camisea fue desastroso. Bueno, no iba a nombrar. Este... Entonces la pregunta para vos, Javier, es ¿Sería mejor con las empresas mayores o es mejor lo que ha pasado? ¿Y qué implica eso para los que hacen campaña? O sea, pregunta fea, pero es una duda que, que, que realmente tengo. Entonces, o sea, mi esposa también se involucraba en la campaña camisea y después Quedan, se quedan estas dudas. Si sí, contesto yo algo, después dejo a Ana Caro que, que acabe. Eh, un, un tema de los. Bueno, muchas gracias por, por la experiencia de, que, que tienes de Mocoa. Si yo no, no, no sabíamos, el, o no, nos, la, la, la investigación que hemos hecho allí, no sabíamos que había intimidación también directa de de líderes, pero es como comentaba Tony también en su posición, es habitual eh, y lo que llama la atención es que las empresas aprendan tampoco, las empresas y los Estados aprendan tampoco. Yo creo que es que un, que un elemento muy importante es, Ana Carolina decía, esos 16 años que se tarda en condiciones normales, sin, sin graves conflictos, en, desde que se comienza una exploración hasta que se comienza a explotar una mina. Eh, en muchos sitios en este momento hay minas que están que llevan más de 20 años, sin, o sea, depósitos sin poder ser explotados, porque no hay licencia social para operar. Y eso sí que es un elemento que me parece que es, con todas sus dificultades, y dependiendo mucho de países, eh, porque hay países en los que el grado de impunidad es tan alto que da igual, pero en muchos países nos encontramos ya que las poblaciones locales sí son capaces de paralizar actividades. Eso, y eso solamente hace 30 o 40 años, ¿no? Como, como, para que... que es el nivel de sufrimiento que conlleva es tan alto que dices, bueno... Eh, conectando con lo, con lo que decías de la, la situación de América Latina y de, eh, y de África, yo creo que hay algunos elementos comunes... Mmm, es cierto que hay, que hay una dimensión norte-sur, hay una dimensión, digamos, Europa y Estados Unidos en relación a estos, eh, pero yo creo que es importante también no dejar fuera el rol de las élites locales eh, de distinto tipo, eh, económicas, políticas y más. O sea, esto no es un juego simplemente norte-sur, hay también eh, élites locales que juegan un papel muy importante en, en todo esto. Eh, eh, y yo sí que y, y ahí está Nacroina creo que hay organizaciones de la sociedad civil, de alcance eh, mundial que están jugando un papel importante en, la, en el intercambio también de, de experiencias de conocimiento y demás yo creo que el Natural Resources Governance Institute es una de esas instituciones que, que de hecho juega ya un papel muy importante en, en poner en, en trabajar con distintas eh, sociedad sociedades de distintos países en generar conocimiento en, en crear lazos y demás Entonces, bueno, después Ana Carolina puede decir un poco más de eso respecto a la, a la pregunta fea eh, yo alguna vez lo he dicho en público con, y aunque no es muy popular y, y tiene sus tiene sus, sus problemas, tiene sus problemas ¿eh? no creo que, es, que, es, que se pueda universalizar eh, pero basada en la experiencia de, de, de, de trabajo de campo, si yo fuera un habitante de una eh, de una comunidad altoandina en Perú, preferiría que viniera BHP Billington que Benavides de la Quintana. Bueno, o sea, las, eh, las empresas de capital nacional... Eh, intermedias y demás, en general tienen muchas peores prácticas eh, sociales, medioambientales y de respeto de esto que, que, las, que las muy grandes multinacionales. Las muy grandes multinacionales tienen muchos problemas. Pero eh, el, hay un tema de, de prestigio, hay un tema de necesidad de, de acceso a mercados de, de capital... Eh, del de coste reputacional que eso tiene, que no tienen las nacionales, o sea, las, eh, las empresas de rango medio en Perú o en cuando hay capital de otro sitio, que bueno, Perú es lo que yo más conozco, eh, el tema es cuando hay un problema se arreglan yendo a, hablando, a hablar con el ministro que es su primo o su empleado o su empleado, eh, y por tanto el coste reputacional que tiene. O el coste reputacional le supone en términos de ingresos de capital muchísimo menos que lo que esto. entonces hay, hay, hay una serie de juegos también es cierto que las grandes empresas yo, Hablábamos ayer, yo creo que han aprendido poco de muchas cosas, muchas cosas pero han hecho a lo largo de los últimos 20-25 han hecho algunas reflexiones saben como es un negocio y que su negocio tiene serios problemas eh, y algunas de ellas, yo creo que son conscientes que tienen que, que, eh, que llegar a acuerdos con, con grupos locales, que tienen que. que tienen, incluso pueden pensar que, que moderando sus beneficios pueden sacar adelante cosas que son interesantes. No, no, no, no, no, no, no he seguido mucho lo de que en, en de angloamérica en Perú. Estos tuvieron. Tuvieron parada una mina 15 o 20 años, eh, hasta que decidieron que tenían que invertir, eh, no sé si fueron 900 millones de, de dólares, en hacer otra gestión del agua que la que habían pensado. Claro, eh, 900 millones de dólares son muchos millones, para que una empresa decida no voy a ganar ese dinero. Eh, pero a la, a la vez eso lo hacen ganar perspectiva de más largo plazo. Hay, hay, todo, un, hay todo un tema ahí eh, que tiene que ver, yo creo que, que, tiene, que, tiene que ver con, con la perspectiva temporal. O sea, en general yo creo que eh, vamos a seguir necesitando minerales y los minerales se van a extraer. Eh, el tema es en dónde. ¿Qué sitios no tienen que, los minerales no tienen que ser extraídos? O Se pues está planteando ahora eh, Alaska o fondos marinos o, o, o zonas de la Amazonía o algunas zonas muy frágiles de ecosistemas muy frágiles en sitio Y sobre todo, ¿cómo, con qué intensidad, con qué tipo de tecnología? Eh, las grandes empresas tienen una, tienen una ventaja, que es que seguramente eso requiere más capital y capacidad de tener los retornos expandidos en el tiempo. Eh, y, las, y las pequeñas, las pequeñas empresas o medianas empresas actúan con una, con una mayor urgencia en ese sentido de conseguir el retorno cuanto antes. Pero solo, mi sensación es que solo con, con autorregulación o con negociaciones por parte de las empresas eso no sucede hace o sea, falta un sistema de gobernanza en que los Estados jueguen un papel también en eso. Eh, todo el sistema de, de concesiones en el cual los Estados entregan las concesiones eh, para el pa libre albedrío de las empresas, es muy complicado que se autorregulen en eso. Bueno. Pero, pero la experiencia, yo creo que la experiencia empírica es esa, que, que cuando que a veces victorias se han convertido en, bueno, lo, pasó un, un, un, algo también parecido en, en piura con, con tambo grande, ¿no? Fue una lucha, eh, querían mover, mover toda una, una ciudad, para una eh, fue exitosa, fue, muy, fue exitosa en el tiempo que se, se detuvo, aquello es un desastre ahora de, de minería ilegal con, con, sí, con venamiento de mercurio y demás. Mm. Sí, es, es, es bueno. Tú lo decías. Es complicado. Hay, hay muchos, hay muchos factores. Eh, pero yo creo que el, que el tiempo, la proyección, en el tiempo es, eh, y la sostenibilidad en el tiempo es uno de los grandes, de los grandes temas. Y, el, y simplemente el mercado no, no, tiene en cuenta ese factor. No tiene en cuenta ese factor. O sea, las la grandes empresas cuanto más rápido mejor. Hay, hay, hay, un, hay un elemento de, de regulación importante. No sé si Ana Carolina, querías tú... Tu... No, Ana Carolina, ¿quieres intervenir? ¿Nos oyes? Sí, los oigo. Justo se, se cayó un poco mi señal, pero ¿me escuchan? Sí, sí. Eh, sí, no, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante la conversación y las preguntas. Quizá un, algunos comentarios eh, solamente. Eh, ¿Me escuchan? Porque los veo congelados. Sí, sí, sí. Te escuchamos bien. Ya, bueno, perfecto. Eh, lo, lo primero, digamos, lo que, lo que decía Guillermo, ¿verdad? Con este tema del rol del Estado. A mí me parece que eso es, es, es un tema como observar con muchísimo cuidado. Eh, y que puede aumentar, y que puede aumentar, porque en la medida en que el Estado tenga un interés de participar de manera más directa en, en la explotación de minerales, eso puede solo aumentar, ¿no? O sea, ya no sería el Estado al servicio de algunas empresas eh, extranjeras o de algunas empresas privadas, sino el Estado a servicios de sí mismo, ¿no? Y de, de, de sus propios. Eh, intereses que considera intereses nacionales, estratégicos, etcétera, eh, con lo cual, digamos, esa eh, apertura a la, al disentimiento, a la oposición, a la protesta, pues podría, podría incluso reducirse, ¿no? Entonces creo que es algo como para, para, para mantener en, el, en la mirada, eh, especialmente, digamos, cuando, cuando se quieren hacer estas asociaciones público-privadas o empresas estatales, etcétera. Eh, lo segundo es que en, en, en este tema de, de, de la división norte-sur y del rol de África y América Latina, yo estoy de acuerdo con, con el planteamiento de Javier de, de mirar el rol de las élites nacionales. ¿no? O sea, me parece que es, que es fundamental, eh, digamos, no generar estas divisiones de, bueno, es que es, son las empresas extranjeras las que eh, producen, digamos, estos, estos impactos, etcétera, pero sí creo que hay mucho valor en, en promover esta cooperación sur-sur, ¿no? Y una de las cosas que se estaba moviendo de manera muy interesante era alrededor del litio, ¿cómo podrían los países, por ejemplo, del cono sur definir estándares, no? Eh, porque a veces se tiende a pensar que eh, el, la el camino es hacer lo que se venía haciendo antes, que es no, es que para ser competitivo en el sector minero, para atraer inversiones en el sector minero, necesito reducir impuestos, necesito dar beneficios fiscales, necesito eh, bajar, reducir mis estándares socioambientales, porque así atraigo más inversión, ¿no? Eh, pero en la medida en que, digamos... Ya es un problema, digamos, para el suministro mundial de minerales que los minerales estén concentrados, pero en la medida en que los minerales están concentrados en pocos países, um, ahí sí que puede haber acuerdos que permitan poner unos estándares mínimos en los países. ¿no? Si es que hubiera la voluntad política de algunos países de ponerse de acuerdo en decir estos son los estándares mínimos y este es el, eh, digamos, el marco fiscal mínimo, eh, pues podría haber... Un, un esfuerzo por, por colaborar de tal manera que la explotación se diera sobre la base de esas mi, mínimas condiciones y que no hubiera una competencia a la baja ¿no? Eh, o, o un race to the bottom como, como lo llaman en economía eh, nosotros en NRGI, eh, de hecho hemos estado tratando de promover algunas conversaciones que sin duda pues para nada se agota la conversación sur-sur ahí eh, pero por ejemplo conversaciones entre sociedad civil y, y que queremos promover entre el Congo, eh, el DRC, la República Democrática del Congo eh, y, eh, por ejemplo, el Cono Sur, ¿no? para hablar sobre el tema de la fiscalidad de los minerales críticos, eh, porque nos parece justamente que esto es un tema que atañe, eh, digamos, a, a, a, a países de la América Latina. Eh, entonces sí que hay como varias conversaciones que que se pueden dar en, en ese marco. Y estamos promoviendo conversaciones también alrededor del tema de la transición eh, energética y la reducción de la dependencia eh, de los combustibles fósiles, ¿no? Entre eh, Nigeria y Ghana, o entre, eh, digamos, en, en Colombia y, y digamos, en países africanos, es algo que queremos eh, mover en los, en los próximos meses y, y años, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que ese es un, ese es un tema que se tiene que, que, que promover, además porque la transición energética afecta de manera muy distinta al sur global, ¿no? y de manera muy distinta a los países productores de estos recursos eh, de hidrocarburos y de minerales, que de la manera que afecta a Europa y Estados Unidos, y a veces las prácticas y el intercambio de conocimiento que viene de Europa, de cómo Europa ha hecho su transición, de cómo la ha hecho Estados Unidos, etc., no sirve, ¿no? O sea, no, no es adaptado al tipo de retos eh, que, que se tienen en, en, en la región, ¿no? Eh, y más valdría, digamos, mirar otras experiencias, Sudáfrica, Indonesia, eh, Tony sabe que es, es un tema que hemos conversado en el pasado, eh, que de repente mirar qué hizo España o qué hizo eh, California, ¿no? Y solo un último, un último tema y es que, que, con respecto a la pregunta difícil... De, del efecto, de los efectos inesperados o de los efectos no, eh, no anticipados de las, de las campañas, un poco de resistencia en contra de la minería. Yo creo que también tiene que ver con, con cómo se diseñan las campañas, ¿verdad? Y creo que nos cabe responsabilidad a quienes hemos participado de una u otra manera en, en esos procesos de pensar en post-campaña, ¿no? Eh, porque a veces se piensa la campaña como como un proceso muy puntual asociado a lograr una decisión, ¿no? Y entonces eh, la decisión es eventualmente que el proyecto se caiga, pero no se piensa, digamos, la campaña asociada a el territorio y el bienestar del territorio, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que eh, es mucho más difícil, o sea, es, suele ser mucho más fácil, con todo lo difícil que es, eh, digamos, hacer campaña para que no haya algo en el territorio que para que sí haya algo, ¿no? Y ese otro algo con el que hay que reemplazar lo que, lo que le dijimos que no, pues eso se construye a lo largo del tiempo, ¿no? No es, no es producto de una campaña, es producto de una intervención sostenida en el territorio. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos para construir, digamos, campañas o intervenciones de la sociedad civil, nacional, global, eh, que de alguna manera eh, miren ese post, ¿no? Y pasó, digamos, también en el caso de Cajamarca. ¿No? Eh, lo más difícil no era, con todo lo difícil, decirle que no eh, a la mina de la Colosa en Cajamarca, en Colombia, sino construir junto con la población local, con las autoridades locales, cuál era la, la alternativa productiva, la alternativa de bienestar de esas comunidades, porque si no el riesgo, digamos, de que algunos miembros de esas comunidades u otros terminen, digamos, haciendo explotación. Eh, ...ilícita, informal... ...de los minerales del territorio es muy alto... ¿no? Pues ...entonces hay que pensar en esa, en esa otra alternativa... ...como parte del proceso mismo de, de intervención... ...de la campaña, de la, de la intervención del, del territorio... Y, bueno, creo que es un poco como la responsabilidad... ...que tenemos hacia, hacia adelante. Muy bien, muchas gracias Ana Carolina... Eh, ...muchas gracias a todos por la atención y la paciencia... ...nos hemos retrasado un poco... ...ya me estaban llamando la atención... Eh, entonces bueno, damos por finalizada la sesión de la mañana y continuamos después del almuerzo, es decir lunch, el almuerzo que hay eh, aquí y continuamos a las cuatro menos cuarto con la mesa sobre desafíos desde Europa. Vale, muchas gracias a los ponentes y los demás.